Este viernes 11 de la noche en El Espejo Conozca al equipo de Alias María De José Luis Rugeles. La vacuna es sagrada Vamos a llenar esta selva de niños ¿no? Película colombiana Que ganó en el Festival de Cine de Cartagena Y que participó en la sección Una cierta mirada En el Festival de Cine de Cannes. Corra María, corra El Cine de Colombia y el Mundo Solo en El Espejo